Bueno, en este caso se puso muy de moda un sistema que ustedes chicas hacen las uñas sí, sí, y ponen adentro de, de un aparatito. Florencia llevaba dos años y medio haciéndose las uñas así cada 15 días. Notó que una uña se le puso verde mm. y cuando le hicieron el tratamiento descubrieron que se trataba de, a ver si lo digo bien... Carcinoma, está bien dicho, ¿no? Sí, correcto. Y ahí comenzó el debate si esto es bueno, malo, poner las uñas, como exponen... Acá me dicen, Nati, ¿yo me, me lo hago? ¿Vos también? Sí, yo ¿El me ¿El bien. sistema sí. ese? Sí. Pero sí. qué es un secador, eso... No, eso es una, una luz. UV. Ahí está Ahí es estamos viendo una... las imágenes, una lámpara Exacto. con luz. Es, es una parecida a la UV? lámpara. ¿Y qué ventaja tiene sobre el esmalte común? y el, la... No, la ventaja es que cuando te terminas de hacer, ya, ya están secas. Sí, ah, claro. Es otro material, sí, no es un claro. esmalte común. La lámpara Exacto. es parecida a la que cuando van a la... Al, a la cama solar. solar. Bueno, ah, justamente. También ¿sí? hay, un, hay un mito, sí, una realidad. Vamos a es aprovechar que estamos conectados con el... Está el doctor Gabriel Brauch, jefe de dermatología del Hospital Italiano. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias, gracias, por la invitación. gracias por venir usted. Qué gracias. importante. Usted fue el que descubrió justamente esta noticia y usted fue el que le descubrió el, ese carcinoma del sí, dedo. ¿Qué tenía? ¿Una uña mal, Florencia? Claro, de, todo, de los 10 dedos de la mano, una sola uña afectada, despegada y con un cambio en la coloración. ¿De color verde? Sí, sí. Y bueno, había hecho varios tratamientos. Obviamente, por descarte, nos quedaba solo hacerle una biopsia para saber qué tenía en realidad. Y eso fue lo que hicimos, o sea, eh, eliminamos la uña, le quitamos la uña le hicimos una biopsia y se confirmó el diagnóstico como vos, como vos bien decís un carcinoma espinocelular Doc, en el dedo o sea el problema abajo de la uña en la, la, la yema abajo no, de no, no, la, uña. la base de la uña ah. claro es algo que se llama lecho ungial que es donde descansa entre comillas y la uña y uh, seguir corriendo sí. por el cuerpo bueno doctora esto suerte. me parece esto me parece importante que nos, nos, nos abre la cabeza a todos más allá que el tema puntual de las uñas es algo que se está usando está en auge creo que somos esto Pasó hace muchos años que se vienen usando, pero creo que hay un auge y, y hoy actualmente sí. pasa a todos los lugares que hacen uñas y están repletos, ¿no? Entonces está bueno concientizar, pero también para tomar conciencia de los controles. Si esta mujer no tenía una mancha en la uña, ¿no iba a verlo usted? Claro, claro. Obviamente eso hubiera retrasado el diagnóstico. Por suerte y ampliando un carcinoma in situ, que fue el caso claro. de la paciente, sí. tratado a tiempo, diagnosticado a tiempo y tratado a tiempo y tratado correctamente, digamos, no, no hubo, y te respondo a vos, claro. la, la, la posibilidad de metástasis. Claro. Pero esto, librado a su evolución, es un tipo de claro. cáncer que puede dar metástasis. ¿Tiene algún tipo de tratamiento? Sí, sí, se operó esta paciente, sí. se hizo algo que se llama cirugía micrográfica o cirugía de MOS, donde se retira todo el tumor, tratando de dañar lo menos posible el tejido claro donde asienta el tumor, claro. digamos, claro. había digamos, eh. hecho una interconsulta con un traumatólogo que le había propuesto amputar el dedo. No. Oh, no, no, no, bueno, bueno, doctor, por favor, entre doctor, eso y lo que Perdón, se hizo... Perdón, ¿está suerte? confirmado que, no sé cómo se llama este aparato, el ¿Es secad... secador de, Alan, uñas. El secador de... está confirmado que provino del secador de uñas? No, confirmado no, confirmado no, porque obviamente, no pero sí hay varios, productos le respondo a Pablo... Pero sí, lo que es, hay varios reportes, no es el único caso. Claro. Ah. Probablemente este sea el primer caso ¿Para? nuestro acá en la Argentina reportado. Sí. Pero hay varios reportes a nivel mundial claro, de claro. carcinomas asociados a lámparas de secado. Claro. En este Obvio... caso, doctor, perdón, sí. la paciente sí. eh, que usted atendió iba a hacerse las uñas, las manos, cada 15 días. Se las quitaba y se exponía a UV cada 15 días. ¿Y, y eso es mucho poco? Oh, hasta veces mucho. una vez por semana. Sí. ¿Te expones cada una vez por semana? yo sí. Bueno, una, una vez al mes Pero digo, no, esto no quita que tengo la conciencia Digo, hoy ya, no sé, no me importa La noticia esta me shockeó Digo, yo sí, con el... todo lo que cuesta dejé de fumar Por lo que uno expone su vale. salud Porque es cancerígeno, ¿por qué hacerlo? Pero... Exactamente, digamos y, y comparando con este ejemplo que vos decís O tomar sol, no es lo mismo tomar cinco minutos de sol Que una hora, no es lo mismo una vez por semana Que sí. todos los días Digamos, cuanto más me expongo al factor ...predisponente o disparador... ...cigarrillo, alcohol, tabaco... ...cualquier efecto nocivo de esas sustancias... ...aumenta el riesgo... Claro, ...la idea sí. es minimizar el riesgo... Claro. ...¿cómo minimizo el riesgo? ...disminuyendo la exposición... Sí. ...en lugar de ir todos los días... ...una vez por semana o cada 15 días... Es pasar ahora, una vez por eh, mes... ...y retocarla en casa con yo, otro... Eh, perdón doctor, yo no me las hacía... ...y mi hija me lo recomendó para que me durara... mamá si cuando la vas y está siempre perfecta... ...y me fui y me las hice... Eh, creo que fueron tres meses, yo empecé a notar que mis uñas abajo era como que se iban levantando. ¿Sí? Dije, no, yo esto no me lo hago nunca más. Cuando me saqué, yo tenía hongos. Bien. Se me habían hecho hongos. O sea, porque mi no cuerpo se veía. rechazaba, no se ve. No se ve pues. No se ve como está. Y vos ibas. Porque ¿qué pasa? El proceso, esto, y que me perdonen los que hacen las uñas, este tipo de uñas, cada vez que vos vas. Ellos te liman, te prolijan no te dejan siempre. la superficie y, la, y la, la uña se va debilitando. Le puedo preguntar al doctor, ¿tiene que ver con ese limado de la primera capa para poder hacer el, el esmaltado semi? Porque hay otro no sé, proceso que se llama capping, que supuestamente el capping lo que hace es que tu uña se proteja y te crezca. Claro, no te raspan la primera capa de la masa, uña. más eh, adelgazada está la lámina ungueal, mayor es la penetración de la radiación Eso, ultravioleta. Claro. Si yo esto lo voy a exponer, una luz ultravioleta, cuanto más finita es la protección, la capa protectora, claro. mayor es la penetración de claro, la radiación. Claro. Vuelvo a hacerle la pregunta, si sí. no se hace el tratamiento de limar la uña, ¿esto es igual de nocivo? No, ¿es? sería en teoría menos, menos nocivo. Menos, pero claro. no imposible de que suceda. Exacto. Exacto. Esta misma luz es la que se usa a veces en los... la, la, la, la, eh, en la cama solar. El sol. También en la cama solar, pero digo cuando vas al dentista. ¿También claro. la misma ¿o claro. es diferente? luz pulsada? Ah, no, no, no. no, el, no es la luz misma. pulsada es otra cosa. Esto depende. Hay distintas fuentes de producción de luces. La IPL o luz pulsada es una fuente de producción de luces. El láser es otra fuente de, de, de producción de luces. Los LED también son fuentes de producción de luces. Esto aparentemente eran LED, o sea, diodos emisores de luz que emitían en una frecuencia determinada. Que está entre los 315 y 400 nanómetros de longitud de onda. Esta es una cuestión muy técnica, pero esa longitud de onda es la que está asociada a la producción de cáncer de piel. Doctor, entonces pregunta. esa sería la asociación. ¿Es este es. caso que ustedes descubrieron, obviamente, nada, conmoción, uno empieza a ver y eh, se preocupa. Y usted decía que hubo otros reportes sí, correcto. en relación a la cantidad de gente. ¿A usted le parece que es un tema preocupante o es simplemente que llama la atención porque se repitió en algunos casos? Sí, más allá de la replicación del caso, y está bien la pregunta y lo engancho con algo que, que dijo Pamela al principio, a medida que aumente la cantidad de sujetos expuestos sí. y aumente la frecuencia de exposición, obviamente claro. van a aumentar los casos, claro. digamos, poca exposición casos claro. aislados a mayor exposición a mayor más. gente expuesto mayor, van a Ahora, aparecer mayor o sea, más. Doctor, ¿El perdón ¿El ¿El si por... hay antecedentes en la familia de cualquier tipo de carcinoma sí. eh, la persona que se expone a este tipo de tratamiento sí, es, más? es más frecuente que pueda desarrollarlo claro, no, o no tiene nada que ver sí está muy bien la pregunta este, de hecho yo lo tengo en algún machete por acá una cosa es el aparato, la persona que maneja el aparato, y otra cosa es el paciente. Y esto que, que vos decís es, es así. Un sujeto genéticamente predispuesto, o que tiene alguna inmunosupresión, o que está expuesto al arsénico, o que toma sol, o que hace cama solar, va a tener más riesgo. O sea, hay una sumatoria de riesgos olvidémonos de esto, pongamos un infarto, digamos, a, mayores factor, a mayor cantidad de factores de riesgo, mayor probabilidad de que suceda o sea, un infarto. Claro. Claro. Menor cantidad de factores, menor riesgo. Doctora, El forma... riesgo es una cuestión estadística. Y... Perdón, Pamela, termino redondeo. El riesgo es una cuestión estadística. A mayor cantidad de factores, mayores probabilidades de que un hecho suceda.